Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal sobre lances de caza del The Hunter pal of the Will Continuamos en tierras africanas y hoy vamos a ver una serie de lances nocturnos Y sin más preámbulo, comenzamos Buscamos con los climáticos de visión nocturna Vamos a ver si... Mira, ahí tenemos una, una laza de la saltarina Vamos a prepararnos cogemos el rifle nos ha olvidado se levanta pero yo creo que le hemos atravesado el, el doble pulmón una, una muerte rápida vamos a ver qué, qué puntuación tiene el, el bello animal un oro no, no, 98 no, no nos llega a 100, pero bueno no no está, no está nada mal la verdad que, que es un animal precioso queda muy bien muy bien disecado lástima que ya tengo muchos y continuamos con, con la caza seguimos agachados en esta ocasión vamos a, a seguir localizando más animales desde luego porque para la caza nocturna el los climáticos esto de, de visión nocturna vienen vienen muy bien mira ahí tenemos un animal no, no lo puedo localizar bien a ver, no, no se centra No se centra Vamos a cambiar de, de prismáticos Que con la luz... Ah, sí, mira, otra otra gacela No, no sé qué, qué nivel tendrá Se pues la vemos ahí entre, entre el follaje Y bueno, cogemos otra vez el rifle Respiramos y... Venga Está pinchada Vamos a a intentar localizarla ya que no la teníamos revisualizada, cogemos nuestro nuestro gps como ya he dicho un aparato maravilloso vamos a a ver si localizamos el rastro a la sangre mira aquí tenemos la sangre hemos impactado y ahí está ahí está nuestra nuestra gacela también es un nivel 4 poquito menos letro. claro mira no, no nos da oro porque le hemos le hemos dado en el estómago no le hemos dado en parte vital no sé por qué dicen que un estómago no es parte vital cuando se desangra el animal completo que bueno son cosas que tiene el hunter y su nivel de puntuación así que vamos a continuar con la caza nocturna a ver que nos encontramos ahora continuamos en la sabana vamos a otear el, el horizonte con nuestros prismáticos de visión nocturna si fuera de día sería mucho más fácil, pero así es más, más emocionante ahí tenemos una leona una leona, nivel 2 vamos a ver si hay algún otro otro animal está tranquila no nos huele, nuestro aire va, va en otra dirección cogemos el rifle y vamos a ver respiramos bien un tiro vamos asegurándole, vamos a darle esta últimamente los lo veo desde arriba he cambiado a la, a la munición de, de punta blanda porque porque me gusta más que la de la de punta de plástico y eso que la que la horra me compré me compré un montón pero me encuentro más cómodo con, con esta munición localizamos nuestro animal con, con el gps vamos a ver si vemos el, el rastro ya si ya nos acercamos al paragüitas verde que nos indica la posición que tenemos cuando cuando la localizamos vemos que tenemos bastante presión energética en este en esta zona pero bueno al ser de noche también es una, una ventaja para nosotros ni yo nos ven ni nosotros no nos vemos aunque utilizamos bueno no está mal buen buen tiro los dos no está mal la ventaja que tenemos nosotros es que utilizamos nuestros prismáticos de, de visión nocturna y vamos a ver si localizamos a algún otro, otro animal por aquí seguimos mirando el horizonte aunque de todo el ruido que hemos hecho seguramente no, no encontremos ninguno pero nunca se sabe vamos a ver, seguimos avanzando despacito agachados seguimos mirando, mira, ahí tenemos un, un búfalo legendario nos podía dar diamante o no porque solamente he cazado a otros dos y la verdad es que nunca nunca me ha dado de diamante, no sé por qué un legendario, pero bueno le hemos pinchado bien vamos a ver un tiro por si acaso pero creo que este último no, no le he dado ha caído porque se nos ha se nos ha atenuado el resalte rojo que teníamos Vamos para, para allá, ahí vemos las huellas por donde ha ido corriendo. Yo las tengo marcadas con me gusta más, actuando en, en Siberia que las pongo verdes porque con tanto blanco y tanta nieve no, no, no se sé. ve. Vamos para allá. Madre mía, como cómo se nos acelera el corazón, se nos va a poner rojito. De la carrera que nos estamos pegando es una, una buena carrera. Sí, mira, ha caído. Ha caído allí. Vamos a ver, vamos a ver que nos dé un diamante. Sería, sería maravilloso. Desde luego, vaya cuernos, que tiene es precioso. Lástima que no haya mucha luz para la fotografía, pero bueno. Debería tener flash. Vaya, no, no, nos, ha dado, no nos ha dado diamante, por, pero por décimas, por unas 80, 90 décimas pero así es precioso da miedo solamente verlo que animal más más hermoso y bueno ahí ruge un león vamos a ver si lo si lo localizamos y no ves no ves ahí está ahí está vamos a ver si lo localizamos ahí sigue rugiendo no lo veo voy a ver si puedo localizar su su rastro y siguiendo el rastro pues a ver si estamos con, con el animal después de un buen rato localizándolo, ahí está mira, ahí lo tenemos me ha costado como unos 15 minutos detrás de él, vamos a ver vamos a ver Ay, buen tiro sigue, sigue vivo ahí está Vamos con precaución, puesto que son animales peligrosos Y aunque sea un juego y la muerte que nos haga es virtual ya, Ha caído ya Ya se nos ha puesto en el GPS La, la zona morada de presión cinegética Eso significa que, que el animal ha, ha muerto Vamos a buscarlo Vamos a ver dónde si encontramos el impacto Cogemos otra vez el GPS Con tanto follaje pues la verdad que de noche es complicado bueno si sí, bueno, tiene tiene mucha sangre seguramente la hayamos tocado un, un pulmón vamos a ver por dónde va a ver, ahí se ve el, el rastro que, que he hecho siguiéndole sí, vamos a ver por dónde estás corazón mío dónde estás corazón Creo que decía la canción seguimos me ha más la sangre no, pues no, no, no ha caído de, de inmediato aunque lo hayamos tocado el pulmón y me sido un poco más más alto el tiro vamos a ver seguimos a ver. aquí tenemos si sí. está de muerte la verdad es que los leones cuando en cuanto le disparas a corriendo y como estoy muy cerca como me pasó una vez a mí con bueno tres dos veces con el arco y a la tercera fue la vencida pues me, me, me derribó ahí sí allí lo vemos ya el animal a ver qué, qué nivel nos da vamos a ver bueno un oro nivel 6 está está muy bien le hemos, tocado, le hemos tocado un pulmón y esto es todo de momento así que me despido de vosotros no olvidéis suscribiros a mi canal y como siempre digo mucha suerte y buena caza. Que tengáis buenos y bonitos lances. Hasta la próxima.